Legislar a su favor, porque eso no se puede. Y los senadores se inventaron ese famoso barrilito. ¿Sabe cuánto le dieron a Farid de Raúl? Un millón cincuenta y nueve mil pesos. Un millón cinco, aparte de su salario de trescientos mil pesos, de treinta mil pesos de viático, de cuarenta mil pesos de gasolina. Para ir a la... Oye, una cosa aberrante. Somos una vergüenza. Eso, en medio de esta situación, es lo que hay que eliminar. Aquí tenemos al doctor Manuel Sánchez. Buena doctor. Buenas tardes, Omar. ¿Cómo está usted? Acuérdate ah, que aquella vez que el PRM tenía esa postura, estábamos inmersos en una campaña electoral. Sí. Eh, correcto. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que el PRM estaba evitando era que en su contra se estuviera haciendo una campaña desleal y que si todavía fuera por el PLB, hubieran estado emergencia y el presupuesto nacional se hubiese ido a pique. Eso es lo que oculta la diferencia que hay. Aquella vez bueno. había un problema político por el medio y veo que el PRM en ese sentido tiene razón... Muchas gracias. Bueno, gracias Manuel. Bueno, déjeme decirle algo. Eh, en cierto modo eso es verdad lo que usted dice, pero tengo que confesarle que ahí habían alegatos no solamente de carácter político. Manuel, porque por eso que yo leo y guardo las cosas. En esos alegatos habían carácter, se decía, aparte del aspecto político, carácter de salud de que no era necesario que la salud, o sea, hubo argumentaciones de parte de esos senadores del PRM y diputados que se oponían al estado de emergencia, de que no era necesario porque el COVID, qué sé yo qué, incluso decían que el gobierno alteraba eh, de, de Danilo Medina. Yo lo llegué a decir también, porque yo soy un hombre que, por eso es que soy coherente, yo lo llegué a decir que alteraban, porque... En los días que se acercaban las elecciones, aumentaba la cantidad de contagiados y de muertos. Y se veía como que se quería meter un terror. Pero, también yo cuestioné y los cuestiono ahora. Los cuestioné aquella vez y lo cuestiono ahora. Ah, pero entonces hay COVID más de noche. Hay COVID más de noche, que hay toque de queda... En la noche y en el día rumba para fiesta. Eso, eso, por eso es que hay que ser coherente. Entonces de día es que el, el COVID da, de noche no da. Pues o sea, yo no estoy de acuerdo con eso. Por ejemplo, mira, mira esto. Que muchos sectores están cuestionando la contradicción que hay entre lo mismo funcionarios y hasta el propio presidente de la república José Rijo dijo que es obligatorio que tiene que haber impuestos que es obligatorio para el presupuesto que tiene que haber impuestos pero el presidente dijo que no que en el 2021 no va a haber impuestos y que por eso la banca comercial dominicana iba a aportar 20 mil y pico de millones de pesos que ya hoy se anunció y se anunció y lo anunció Luis en ese momento que la barrigol la Barrigol eh, ya va a entregar, ya entregó 45 millones de dólares y que va a entregar 95 millones de dólares más. Por tanto, decía Luis en el discurso, en el 2021 no habrá, impuesto, pero José Rijo dijo que no, que va a haber impuestos que es obligatorio. Lo mismo que Milagro Ortiz. Luis Abinader en el discurso, y no es un invento de Omar, Luis Abinader en el discurso dice... Los miembros de la Cámara de Cuentas están ahí para blindar al PLD y para proteger al PLD. Deben renunciar. Esto es el milagro si aparece a los dos o tres días. No, no deben renunciar porque qué sé yo qué. ¿Me está entendiendo, doctor Manuel Sánchez, que hay incoherencia? Esto si uno dice una cosa un día, al otro día dice el otro otra. Porque siempre van a ver los mismos argumentos. Siempre van a ver los mismos argumentos. Los PLDistas argumentaban, lo de ellos te van a argumentar. Esa muchacha de la juventud. Los PLDistas hacían eso mismo cuando le decían, fulanito de tal, tal ministro, es un corrupto. Iban y, mira ahí, esa muchacha debió ser cancelada. Debió ser cancelada. No me venga nadie con argumentos. Yo vi cuando esa muchacha, porque por eso es que yo estoy en esto, era una infelicita. Que estaba aspirando a un ayuntamiento que le dicen Guayiba. Guayiba eh, eh, eh, que pertenece a Pedro Brán. Yo la vi que era pobre. Hoy oh, esa muchacha dice que tiene 106 millones de pesos. Y entonces, ¿cuál ha sido la prédica? Porque ¿qué? por eso es que es difícil ser coherente. Mira esto. Yo me deleité leyendo este artículo de José Luis Taveras. Eh, un gran escribidor, como se dice ahora Un brillante abogado de Santiago Un tipo que tiene una capacidad fuera de, de lo normal Brillante, todo el mundo reconoce la capacidad de José Luis Tavera Entonces miren lo siguiente Él habla aquí, en este artículo que yo le voy a presentar de cómo en El Salvador, un paísito chiquitico, tan pobre o más que nosotros, El Salvador, con una pobreza más grande que nosotros, sufrió una guerra durante 12 años. Entonces, este, mira lo que dice este hombre, que nadie se atreve a poner en duda eso. El Salvador. Míralo ahí, José Luis Tavera, corrupción, no, no, no yo le quito eso. M mira lo que dice este hombre aquí, corrupción, con los pequeños no llegaremos, José Luis Tavera. ¿Qué habla este hombre aquí? Que ese paísito chiquito llamado Salvador, más pobre que nosotros, y, con, y, y, y se debería decir con más problemas institucionales que nosotros. Metió preso dos presidentes y otro presidente anda huyendo. Y narra lo de Francisco Pancho Flores, el presidente más joven que ha tenido El Salvador en toda la historia, con 36 años. Yo recuerdo esos casos. Murió en la cárcel Pancho Flores. Oigan, ¿por qué, señores? Porque unas ayudas que le dio Taiwán a El Salvador en la época de Pancho Flores siendo presidente, 10 millones de dólares. Pero eso lo comen de chicle estos corruptos de aquí. De chicles se los comen y se ríen y, y nos sacan la lengua. Ese Pancho Flores murió en la cárcel condenado en El Salvador. Pancho Flores, a los 36 años llegó a la presidencia de El Salvador. Elías Antonio Saca, Tony Saca, lo acaban de condenar ahora en El Salvador, a 10 años, esposado. Llegó a la presidencia de El Salvador a los 39 años. Y le condenaron a la mujer también, está preso con la mujer y con tres ministros que eran de su cercanía. Mauricio Funes, Tony Saca, era cronista deportivo, muy querido en El Salvador antes de llegar. Tony, eh, eh, eh, Mauricio Funes era corresponsal de CNN en El Salvador y era un periodista. Lo llevó al frente, Farabundo Martí, la izquierda. Anda huyendo y está metido en Nicaragua porque la justicia salvadoreña quiere meterlo preso por corrupto. Y dice, dice Tony Saca, dice, dice José Luis Tavera, que un amigo salvadoreño le mandó un mensaje. José Luis, nosotros los, los salvadoreños rompimos el mito. ¿Qué quiere decir el mito? Que ellos rompieron. O oh, que aquí se tiene el concepto en este país y por eso estamos jodidos como estamos. Que dice que los presidentes no pueden caer presos. Hipólito Mejía fue de esa belleza. Ah, los presidentes no pueden caer presos y no se molestan. Entonces, mira cómo El Salvador, ese paísito que debiera darnos vergüenza a nosotros, tiene tres presidentes, uno que está en la cárcel, condenado a 10 años, otro que murió en la cárcel, condenado por corrupción, y uno que anda huyendo, que está en Nicaragua, que es Mauricio Funes. Ah, pero nosotros no. Aquí no hay forma de meter un corrupto preso. Porque siempre se está buscando la quinta pata al gato. No, que esto, que lo otro. Por todas esas incoherencias que tenemos. Porque un día decimos una cosa. Mira lo que dice Ricardo Nieve ahí. De Farid de Raful. Farid de Raful vivía diciendo y acabando el barrilito. Ay, porque del PRM. Ya hay que celebrárselo a ella. No, usted le ha quedado mal a la sociedad. Yo mismo decía... Sí, yo la yo lamento no vivir en la capital Para no votar por Farideh Raful Pero yo tengo que ser serio Esta tipa le ha quedado mal a la sociedad Porque ella decía una cosa Y hoy está haciendo otra Y porque sea del PRM No podemos venir ahora a encubrir No, que esto, que lo otro, que aquello Es que lo que Por eso es que este programa A mucha gente no le va a gustar Es que yo no tengo pelo en la lengua yo si el PLD lo hace mal, lo voy a criticar. No importa lo que digan. Si lo hace bien, lo voy a reconocer. Si el PRM lo hace mal, lo voy a criticar. Si lo hace bien, lo voy a reconocer. Esa es la línea de este programa. Porque yo no tengo corruptos preferidos, ni políticos preferidos. De que, que, ah, porque este del PRM, si hace una vagabundería hay que apoyarlo. No, lamentablemente yo ahí no voy en esa línea. Lamentablemente, y mi postura es que yo tengo que ser fiel a la verdad. Ahí como yo, cuando, viendo toda esta desgracia, eh, así, ah, no, porque esto, no, el PRM criticaba el estado de emergencia y hoy lo manda y decía en un momento, es verdad que los peledeístas querían sacarle capital político. Eso es verdad, pero, pero ellos, los PRM ahora lo están haciendo también. Vamos a estar claros. Buenas tardes. Omar, Omar, un placer. Oh, Franklin Mies, hermano, ¿cómo tú estás? Estamos tranquilos, Omar. Nosotros estamos... Estamos...